Antes de brindar la capa final ustedes pueden observar acá en el piso ese fogueo que se ve de la pintura que se acaba de aplicar en el vehículo. La pintura que se debe instalar en la cabina debe ser de tal configuración o calidad que una vez terminado de pintar este vehículo usted pueda borrar, limpiar y que quede con su color gris natural. Usted ve que esta cabina está de un gris muy parejo y acá se han pintado vehículos de todos los colores, vehículos blancos, negros rojos, azules, verdes y ustedes no observan que haya pintura de otro color, solo la original del piso. Salvo esta que es del fogueo de este proceso de pintura. Aquí ya vemos cómo empieza a aparecer además el brillo en la, en la pieza pintada.